www.campodemexico.com Orgullosamente lleva hasta ti este programa. Un producto de Nutraceuticals Vet Lab. Alevet, el primer laboratorio en usar la molécula de ATP, la energía en su forma más pura, presenta Para ganar más. Agrícola Dazá, presenta Me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido al programa de Campo de México. A mis espaldas la iglesia de Josefina de Allende, esta población muy bonita que se encuentra adelante precisamente de Arandas y donde pues, los bienes fueron mejorando, digamos, a través de los hermanos ausentes, de los hijos ausentes que ayudaron en la década de los noventas a construir esta iglesita de cantera. Me encuentro aquí porque la familia García Camarena, estos muchachos han integrado pues, todo un ciclo de producción relacionada con la carne. Así que les doy la más cordial bienvenida desde Josefina de Allende. Soy Jaime Muñoz Poli, bienvenido a Campo de México. grandes productores del campo de méxico bienvenidos me da mucho gusto estar en josefina de allende en el lugar donde empezó la historia de la familia garcía camarena luis me acompaña y va a ver al cabo del programa usted como estos muchachos están haciendo las cosas diferente luis dónde estamos Estamos aquí donde comenzó, ahora sí, como dice la canción, donde empezó la historia. Eh, aquí mi papá empezó a engordar ganado, ¿verdad? Como lo hacían antes. Eran vacas, bueyes, ese tipo de animales, pues los que no, no vemos no. ahorita en no engorda ni, ni que consumimos tanto. Aquí, él en Estados Unidos, mucho tiempo fue ahí a trabajar vivió mucha parte de, de su vida allá, entonces, se trajo la idea de un embarcadero, porque todas las personas cargaban el ganado como en bordos, en zanjones, los cerdos los subían así a mano, manualmente, entonces era muy trabajoso, y tardaban mucho para cargar el, el, el animal. Aquí hizo sus corrales de engorda, en 1979 registra su patente ganadera, que es un fierro ganadero, y hace este embarcadero. O sea, aquí Ajá. subían los animales para que fueran directamente sí. para... A, a la troca, eran a trocas, la troca. eran trocas y, y este fue el primer embarcadero aquí en el pueblo. Él lo hizo, empezó a cargar su cerdo, su ganado, sí. entonces cuando la gente vio, se lo empezaron a pedir. Y él, pues de buena voluntad lo prestaba. Eh, se desbarató el embarcadero, porque tanto eso ya era de palos. <risa> y el problema no fue que se desbarató, fue que mi mamá lo regañó. Dijo, oye, pues ese embarcadero lo hicieron las golondrinas, ¿cómo se te ocurre prestarlo? Cobra aunque sea para que. Claro, para que puedas pues mantenerlo, ¿verdad? Ajá. Lo volvieron a hacer otra vez y ya cobraba. Él cobraba 50 centavos por res y 20 centavos por cero. Y en ese tiempo le dejaba dinero. O sea, esto era un negocio. En el 77 mete un transformador de luz aquí, Ajá. compra un molino eléctrico y empieza a moler su maíz, su maíz, y hacer su pastura. Ya no entra aquí. ¿Qué es lo que vemos aquí adentro? Vemos acá adentro? Vamos a ir caminando para allá. ¿no? Sí, y molía su propio maíz y a la gente le maquilaba. Y hacían la pastura pues, manualmente, pero ya se ahorraban. Lo de la molida con el tractor y meter más gente. Estábamos en el 79, ah, en el 80, el cuando compró el molino, etc. A ver, síguenos un poquito la historia. Pues de ahí se compró el molino, siguió haciendo eso mi papá. En el 92 fue cuando pues yo nací Ajá. y mi papá, por desgracia, fallece en el 93. ¿Cuántos hermanos son? Somos cuatro hermanos. ¿Todos hombres? Todos hombres. ¿Cuatro hermanos? Sí, somos cuatro. ¿Y tú eres el menor? Sí, yo soy el menor. ¿Quién se encarga de seguir con, con esto que ya estaba funcionando? Pues si yo, mi mamá, la que mamá? sigo con todo. La forrajera ya tal cual, como hacer alimento, venderlo, porque era autoconsumo. Fue sí. en el 2020 cuando iniciamos la veterinaria que la, las personas nos pedían concentrado para cerdos, para ganado. Y empezamos pues vamos a calar, o sea. vamos a ser concentrados. Y antes hicieron la, veterin la, la carnicería. Sí, esa fue en el 93. Entonces fue las engordas, el negocio este del embarque, uh -huh. luego las engordas, luego la carnicería, y después la forrajera uh -huh. y después la veterinaria. Sí, la veterinaria y forrajera <ríe> fueron juntas. Fíjense qué emprendedores. Uh -huh. Y en el 2021 fue cuando abrimos la boutique. Boutique de carne. Y hoy la primera boutique de carnes, ¿dónde está? En San Francisco de Asís. Otro día nos vamos a, sí, allá, ahí, allá y la vemos, ¿no? Sí, otro ¿no día. Allá está la primera boutique. Tenemos otro punto de venta en Santiago de Velázquez. Y estamos así abriendo otro, varios puntos de venta para pues, que la gente vaya conociendo nuestra carne entonces unas las vendes a través de la carnicería y las otras pues sí las mandas al norte o a donde lo necesiten sí, verdad sí, sí también vendemos canales claro el ganado en pie pues ahí le hacemos a todo ese es el fierro que fue el que se sí él fue el que hizo mi papá Ajá. en el 1979 fue cuando registró la patente como le había comentado mi mamá lo diseña la G de García la C de Camarena precisamente con Luis vamos a ir recorriendo parte de toda esta serie de empresas que estos hermanos tan emprendedores nos están mostrando. Ahora vamos a una engorda de ganado donde los güeros venden su forraje y tienen algunos animales. Aquí es donde tenemos eh, la engorda de ganado la última fase para sacar carne de calidad. Ahora Luis veo que ya la engorda de ganado tiene pues mucha influencia de, de razas europeas. Lo estamos viendo en estos animales. Sí, ya, ya ha mejorado mucho pues la zona, los ganaderos, ya criando cada vez más, más ganado europeo. Aquí se lotifica, los corrales son de machos, Ajá. acá tenemos unas hembras, depende del peso, la talla. Los problemas que tuvimos en cuanto a las engordas de que se les ponía sustancias prohibidas a los animales. Uh -huh. Eso, ¿cómo se está controlando? Sí, la gente ya está empezando a notar que, por pues, la verdad, no, en primera no es sano, ¿verdad? Sí. Nosotros trabajamos como proveedor confiable, ¿verdad? Donde vienen nos sacan pruebas en el ganado. Nos mandan a un laboratorio para examinar que no tengan clembuterol, ¿verdad? Claro. Un animal con clembuterol, pues simplemente es agua. Es agua lo que le está dando. Sí, no tiene es. sabor la carne. A las personas en la salud uh -huh. les afecta mucho. Estas son las que me decías. Sí, puras hembras. Que puras hembras. De aquí estamos sacando cortes. Entonces, con la hembra sacas mejores cortes. Sí. sí. Sigue sí, primero la hembra, después el macho castrado Ajá. y después del macho castrado sigue el, el, el macho, pero ya con, con su testículo, ¿verdad? El, el toque final es a la hora de transportarlo, de moverlo, que no se tiene que estresar nada el ganado. Es el último toque que decide si tú lo mueves bien un ganado, sin estresarse, su espacio, relajado, te da la carne mucho más bonita. Si el animal tiene bienestar, tiene menos estrés... ¿Tu carne, a fin de cuentas, es mejor? Sí, es mejor la carne, mejor los consumos de alimentación, mejor los kilos ganados por día. Ahí nos va bien en todo, todo el aspecto. Es lo primero, el bienestar animal, desde que llegan hasta que se van. Todo lo que necesitas para jardines, campos de cultivo y cultivos orgánicos, lo encuentras en Agrícola Dasam. No des más vueltas, ven o comunícate. Nuestros expertos te ayudan a controlar una plaga, tener un jardín bien verde o ganar más dinero con tus cultivos. Agrícola DASAM. Dos sucursales. Para ganar más, Agrícola DASAM. Genética triple F, alta genética para México, en Brangus rojo y negro, venta de sementales, vaquillas y material genético de México y Estados Unidos. Comuníquese, Fernando Franco le atiende con gusto. Soy tu amigo Jaime Muñoz Polit y te invito a ver el programa Campo de México todos los martes, jueves y sábados a las 7.30 de la tarde por Televisión Alteña en el canal 17 y 151 en alta definición. Nos dirigimos al rancho, ubicado en el camino a Josefina de Allende, a 30 minutos de Arandas, donde tienen su propia engorda. Luis, dentro del proceso que tuviste de la, de la empresa, ¿estos corrales, cuándo los iniciaron y cuándo los volvieron a estructurar? Estos corrales, no recuerdo bien la fecha, pero se iniciaron sobre el... 2010, Ajá. los inició mi hermano César, está en Estados Unidos ahorita, en Texas. Él los inició, hemos estado en tres partes engordando, las Ajá. tres partes son propias, pero ya aquí fue donde nos, nos hicimos más, más grandes, ¿verdad? Y aquí veo que tienes muy especial cuidado en la parte eh, sanitaria, como ya lo vimos, en sus vacunas, sí. en su estado de salud de... De cada animal con su programa de computadora, o sea, en la engorda has cuidado mucho esos detalles. Sí, es que la, la, la parte buena para, para sacar la carne de calidad, pues que, lo que que lo que nos hemos enfocado. Aquí reestructuramos todo en el 2019, hicimos invernaderos. ¿Pusiste esto ¿verdad? para confort de los Ajá, animales? Ajá, para el tiempo de lluvias pues no tener tantos problemas de lodo. Igual, aunque esté tapado, tenga invernadero, le estamos dando mucho espacio al ganado. ¿verdad? para que no tengan aquí humedad, porque la humedad nos, en parte nos, nos perjudica para, para la calidad de carne. Este, hicimos invernaderos, metimos prensa, así lo hemos ido haciendo por pasos, ¿verdad? La engorda aquí, el animal que entra... De cuando entra a cuando sale, tiene que ser rentable. Sí, así, así es. es. Así lo manejas, sí. Ahí... no que lo, lo va a compensar después en la carnicería. No, no. Cada, no, cada negocio es diferente. Cada área, pues, él le vende a, aunque todos son hermanos, pero cada uno es independiente, ¿verdad? Viendo a los animales, engordándolos, pero no te terminas en decir, bueno, ya los vendí hoy, como veíamos a 56 pesos uh -huh. el kilo, no, o sea, esos 56 pesos, agarras este animal, lo vendes a 56 pesos, ya tiene que tener una utilidad contra los costos. Sí, así es. Que deben de andar sobre cuánto, más o menos. Pues ahorita estamos produciendo, aquí producimos el kilo de carne sobre 46 pesos, Fíjate, ¿cómo de 46 a 48. O sea, el margen se ha reducido. Es man. lo que nos cuesta hacer, un kilo de carne. Un kilo de carne. Ajá. ¿sí? Mira. Antes mandábamos nomás los becerros y que los engordaran en Estados Unidos. Bueno, ya wow. dimos el paso y ahora se engordan aquí. Sí. Pero mandamos los becerros para que el trabajo final, el de la carne, la, la, la saquen los norteños, ¿no? No, no, no, no, no lo aprovechan. Entonces, uh -huh. ustedes han querido en tu familia hacer que después de esta etapa venga la etapa de la carnicería. Sí, es que... el poder vender la carne. Todo, todo se va dando, ¿verdad? Todo se va dando y, y no hay como unir todas las piezas. Sí. Y, y uniendo todas las piezas se hace más fuerte. Ha habido altas, bajas, pero hay que seguirle. Claro. Luis, me da muchísimo gusto estar contigo hoy. Aquí se encuentran en pleno trabajo y hablamos de la salud y de los controles que se deben de tener para saber cuál es el rendimiento de cada animal. Médico, ¿qué tan importante es, incluso en las de guardas de ganado, el, la sanidad animal? Bueno, es, es muy importante porque nosotros estamos cambiando el hábitat natural del ganado, que es estar en un potrero, en pasto, en una extensión muy grande. Al venir a, a ponerlos en un corral, aunque tienen un espacio adecuado de corral y de comedero, pero eso les genera estrés, y ese estrés pues, nos genera que nos presenten problemas, sobre todo problemas respiratorios y en algunos casos pues, problemas clostridiales. Primero ahí lo que, lo que van a ver es, se está registrando por medio de un lector de código de barras, se registra el arete siniga, higa, ¿verdad? ya se tiene el peso del animal, se registra en individual, se registra el número siniga. En este momento lo que están viendo es el implante, estamos aplicando un implante de acuerdo al peso y edad del animal y luego procedemos a aplicar este, las vacunas que hoy, okay. y se notifica para que estén compitiendo animales de, del mismo peso, de la misma talla en el mismo eso, eso es bien importante en el corral. Sí, son animales de de, de la región, que se, se, se compran, son de diferentes razas, diferentes cruzas pero ya la llegada del corral lo que importa es la talla y el peso para que compitan entre ellos, ¿verdad? Correcto. El protocolo de salud es igual para todos de, de los que lleguen. Definitivamente esto es, es una herramienta, hay que hacer uso de la tecnología para llevar los datos, para llevar datos individuales, saber el origen del ganado, saber cuál está ganando más peso, cómo me están convirtiendo, cuáles se enferman, cuáles no se enferman porque todo eso nos ayuda a tomar decisiones de dónde comprar ganado, qué precio pagar, si llevamos todo este tipo de información. Aquí la idea es que el ganado que aquí se desarrolla, se engorda, pues tenga una utilidad aquí para la engorda, ya lo que hacen la carnicería y vender los cortes, eso es parte ya de la carnicería y la comercialización. Pero aquí el corral tiene que ser rentable. Y para que sea rentable, pues tenemos que manejar todos estos datos. ¿no? ¿Qué haces, Saúl? Cuéntame. Yo me encargo de capturar todos los datos que se hacen al, al ganado. ¿Nos enseñas un poquito el sistema de control de ganado aquí, que tienen? Aquí, por ejemplo, tenemos un control de llegadas, que es cuando nos llegan nuevos animales. Nomás escogemos el proveedor. Ajá. Y ya aquí ponemos los números de animales, si fueron, si fueron machos, si fueron, si fueron hembras, cuánto van pesando. Y aquí ya se hace es el relativo al corral. Correcto. Aquí en este otro apartado se le hacen la metafilaxia, que es, se les ponen sus vacunas virales. Lo que vimos ahorita, lo digamos. Lo que vimos de uno por uno. Ajá. Y aquí ya se les pone el régimen de alimentación. Digamos que el corral empieza cuando compra el animal. Sí, es. ¿eh? Y luego ya cuando lo vende a los 180, 210. Esa es esa etapa. Esa es esa etapa. Esa etapa tiene que estar rentable aquí. Tiene que ser Médico, sí. ¿cuántos años tienes en el, el trabajo? Pues yo empecé no es, cuando yo tenía 22 años, ahorita tengo 61, voy a cumplir 40 años. bárbaro. Sí, este. sí. eh, no, es que el conocimiento y la, la claridad con lo que nos dicen me parece muy importante. Entonces, digamos que nosotros tenemos una buena calidad de carne sí. en Jalisco, que hemos mejorado, digamos, con la mezcla del ganado europeo que tenemos aquí con el Angus, con el Hereford que sin duda alguna... En Brangos, definitivamente brangos. Jalisco, los creadores de razas puras en Jalisco, yo creo que son de los mejores a nivel nacional, tienen muy buen ganado, tienen muy buena genética, creo que nos falta dar ese brinco, decir, vamos a darle más, más este, difusión a nuestra carne de calidad. Yo creo que Jalisco debe dar ese paso, porque Jalisco ahorita está mandando mucho ganado gordo al norte, pero tú dices, bueno, ¿y por qué no se manda mejor carne? ¿Verdad? Que ese ganado, claro, perdemos, que ese ganado se mate. Plus, ¿no? Así es, que ese ganado se mate en Jalisco. Que Jalisco esté vendiendo carne no solo al norte del país, sino a otros países. Me digo, qué importante lo que me estás diciendo, porque siempre ha sido mi reclamo, ¿no? O sea... ¿Por qué nos quedamos en la primera etapa ¿Por qué, o en la segunda? ¿Por qué no llegamos al mercado, a la etapa final? Que es lo que aquí los güeros están intentando, ¿no? Así o sea, es, ellos... llegar finalmente a vender la carne. Hay que apoyar a esos productores que son de Jalisco, que están produciendo carne de mucha calidad y que no le piden nada a una carne que a lo mejor se importa de Estados Unidos y vamos y la compramos a un súper. Viéndolo, no sé si mi visión está equivocada, pero si no logramos... Llegar hasta ese punto final de valor agregado, lo que va a suceder es que Jalisco nada más va a tener ganado de registro para vender genética y pies de cría y el resto de la ganadería no está, va a desaparecer, sí, puede desaparecer. porque sí. ahí hay un negocio más rentable. Ah, sí, sí, sí, definitivo. Que es que estamos viendo ahí el agave, el tequila sí. y se está comiendo las tierras. Eso, eso es cierto, aquí ya para conseguir ganado en esta área. No es como otros años, ¿verdad? De que ofrecían ganado a buenos precios, ahora se complica. La gente ha vendido vacas, ha vendido tierras, ha rentado tierras para que siembren el mezcal. Y pues sí, ahí la ganadería está, está en un problema. ¿verdad? Tenemos que hacerlo rentable y la forma de hacerlo rentable es... Exportar carne, no hay otra. Claro, no hay otra. Así como ellos exportan mezcal, nosotros tenemos que exportar Oye, carne. Así es. No. Médico, muchas gracias. No, Te gracias agradezco a usted. mucho, ha sido un placer conocerte, médico. Gracias, muchas gracias. Gracias. gracias. Muy amable. Gles Gles Beatmaster, 24 años produciendo ganado de excelencia. Toretes y vaquillas con registro y pruebas genómicas, rústicos y adaptables en cualquier clima. Comunícate, también tenemos semen y embriones.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 Excelentes precios. Ya en Josefina de Allende nos topamos con otro negocio: la veterinaria que pusieron los huesos. Alevet, el primer laboratorio en usar la molécula de ATP, la energía en su forma más pura, presenta: Me dio mucho gusto llegar aquí a la agroveterinaria de los güeros y encontrar los productos de Alebet. Luis, el energizante lo tienes aquí en la veterinaria. Sí, lo tenemos para venta y lo usamos en el ganado también, en todas las especies, perros, gallos, en todo tipo de, de ganado funciona bien. Te funciona bien lo del ATP, la energía sí, esta. Sí, sí, es un tiro seguro. Es un tiro seguro. De Qué bueno, Luis, me da mucho gusto que lo estén utilizando. Y que, y que pueda funcionarte aquí sí. en, la, en la veterinaria. Igual la gente ya lo conoce, ya lo busca. Aquí estamos en Josefina de Allende, precisamente, en la agroveterinaria Los Güeros. Gracias Luis, pues ahí vemos el producto, muchas gracias. gracias Alevet, el primer laboratorio en usar la molécula de ATP, la energía en su forma más pura, presentó. Y en pleno centro de Josefina de Allende, está la primera carnicería de Los Güeros. Cuauhtémoc. Llegamos a la otra parte, es decir, la carnicería, ¿no? Sí. Todo el esfuerzo de tus hermanos allá, etc., se viene a reflejar aquí. Exactamente. Aquí esta carnicería nace el 17 de septiembre de, 1923, de 1993. 93. Ajá. Surge después de que mi padre fallece el 28 de enero de 1993. Mi madre... Por tal de sacar adelante a, a sus hijos, compra una carnicería que ya estaba establecida aquí en este pueblo. Mis hermanos se van, se capacitan y abren esa carnicería Correcto. para ponerla a funcionar. Pues, después de que le estaban trabajando otras personas, la abren, pero ellos la abren de una manera más profesional. Esta fue, digamos, la semilla para lo que es ahora el proyecto de la boutique de carnes. Así es. Así Esta fue la semilla. Sí. Bueno, aquí tengo varios cortes. Este viene siendo... Bueno, aquí tenemos el certificado de carne Steve, de rastro Tiff. Aquí tengo lo que es un porterhouse. Enseguida tenemos un Nueva York, también Ajá. con su marmoleo, su bonito marmoleo, su limpieza, su grasa. Aquí tenemos lo que es una show ribs, o también algunas personas aquí en México la conocen como abuja. Digamos que la primera clasificación sería estándar. Estándar. Y luego sí. sería premium. Y luego sí. sería Choice. Choice, sí. Para que nos demos una idea, una carne como el Porterhouse, sí. como esta, esta carne, ¿a cuánto tiene ese kilo de esto? Nosotros lo tenemos a 234 pesos. Ajá. Que de hecho en otras partes llega a costar hasta 400 sí, pesos claro, el kilo o hasta prefiero. más. El que es el Nueva York, aquí lo tenemos en 210 pesos que también es muy económico ¿Por aquí. ¿Por qué? Cuéntame, ¿por qué hay ese diferencial de precios cuando vemos en Guadalajara y en Monterrey y todo precios al doble? El doble. Es que aquí en estas zonas todavía no, es, no tenemos la costumbre de las carnes americanas o carne para asar, lo que es, pues lo que es término medio, término tres cuartos, sí. y todavía desgraciadamente piden precios baratos y piden cortes delgados. Pero ustedes Esa costumbre... están... Empezando a ir contra corriente al hacer Ya no solamente la carnicería como esta Sino sí. las boutiques de las carne Las boutiques que son las que ahora sí es un paso más adelante Y donde las personas ya buscan más calidad Todo con esta marca de los güeros De los güeros, así es Me llamó la atención que lo primero que vi fue esto Claro que sí Nosotros nunca hemos metido lo que es el clenbuterol Desde que empezaron mis hermanos Nunca, nunca se ha introducido eso, siempre se ha engordado natural. Aquí tenemos varias cartas de que es introductor confiable. Aquí hay una es. introductor confiable a Luis García Camarena, por ejemplo. Sí, aquí tenemos otra de la cenacica. De la cenasica que, que también de... dice Buenas prácticas de producción de carne de bovino. Senazica. Y aquí está ya lo que es ya el último, el último paso. La, certificación, la certificación de inocuidad agropecuaria. Sí, de hecho para poder llegar a todo esto, no es fácil. Son estudios, son revisiones al ganado, revisiones aquí a la carnicería que cumplamos, cumplamos con pues todas sus peticiones de sí. establecimiento, de higiene. Tenemos... Y ahora la idea sería crear estas nuevas carnicerías, de ustedes buscando que la gente busque los cortes. Sí. Así es. Así es. La gente sí se da cuenta el cuidado que ustedes le tienen a toda la, la cadena. Hay personas que sí, personas la, los que conocen y los que nos han visto trabajar sí se dan cuenta. Algunas otras personas desgraciadamente no. Lo que quieren es que no traiga grasita, aunque la carne la verdad sale muy reseca. Sí. Sale muy muy reseca. Como suela de zapato. Así exactamente. Y otra cosa es que al cocerse de estar un bistec completo se engarruña ¿Cómo puedo darme cuenta cuando compro que esa carne está inyectada por ejemplo? ¿Es que está inyectada, pues usted compra su bistec primero no trae nada de grasa, nada de mormoleo y se ve un bistec rosita bonito sí, sí. porque la carne es carne roja, busca un color rojo pero lo principal es que usted llega con su bistec lo pone en su sartén y lo primero que hace es soltar agua, muchísima agua en vez de meglobina Suelta muchísima Mucha agua, agua. Muchísima agua. Y el bisté, pues obviamente se, se reduce un poco en toda, cualquier corte normal, claro. pero ese se encoge demasiado. Es demasiado lo que se encoge. Ese estaba inyectado. Ese estaba inyectado. Esa es una de las principales, sí. principales causas. Otra, que hay personas que después de comérsela empiezan a temblar un poco. No me digas. Sí. <risa> Como el canelo. Como el canelo. <risa> Estando en. En lugares pequeños como los que hemos estado, ellos han hecho una organización como la que está usted viendo, nada pequeña. Entonces los felicito de veras, JTM. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias, gracias. Estas son imágenes de una de las primeras boutiques de carne de los güeros. Está ubicada en San Francisco de Asís. Bueno, sí. llegó la hora buena, ¿no, Luis? Ya llegó, la... ya llegó la hora buena, ¿no? Ya la todos verdad. estamos aquí ¿Eh? ¿Listos, verdad? Sí, ya. Así es como lo empacas, Luis Así es como al la vacío. presentas sí. al vacío Mira qué bonito Pero Si alguien nos está viendo Pues tendría que Solicitártelo O, o comprarlo allá en, en San Francisco de Asís, ¿verdad? Aquí lo empacamos también al, al momento, nomás si nos lo pidan. Se empaca ahí la carne. Ah, y se la pueden ya sí, llevar. Se la pueden ya llevar empacada, fresca, sobrepedido. Muchas gracias a la familia García Camarena por su hospitalidad. Y te felicito Luis y a tus hermanos por su visión. Jaime, muchas gracias. Gracias a Campo de México por acompañarnos. Aquí tienen su casa. Hasta la próxima edición de Campo de México. Un producto de Nutraceuticals Vet Lab AleVet El primer laboratorio en usar la molécula de ATP La energía en su forma más pura Presentó www.campodemexico.com Orgullosamente lleva hasta ti este programa Para ganar más Agrícola Daza Presentó Siga Campo de México en todas sus plataformas